Hola, ¿qué tal? Bien queridos amigos, bienvenidos amigo una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV. Bien, en esta ocasión, a petición de un amigo de Venezuela, nos está preguntando que si puede acceder a lo que es eh, al controlador OC200 por medio de una IP. Bien, yo les comentaba que se puede eh, entrar por medio de una IP y por medio del controlador, pero me dice él, pero, ¿cómo es que entro eh, al controlador por medio de una dirección IP? Bueno, cuando tú registras el controlador a la nube, si nos vamos a la aplicación, vamos a entrar a nuestra aplicación Omada. Cuando tú entras a la aplicación, eh, pues te aparece ¿no? el, el dispositivo en la nube y te aparece una dirección IP, que en este caso la mía es 192.168.0.94. Podemos accesar directamente desde la aplicación solamente ingresando eh, en el dispositivo y ya estamos dentro. Esa es una de las opciones. La otra, eh, esta dirección IP que está apareciendo, que es la duda que tiene nuestro amigo. Vamos a teclearlo en ahora sí que en, en un en explorador. 192.168.0.94 le damos enter y con esto ya estamos eh, pues dirigiéndonos a lo que es para el inicio de sesión al, al controlador en la nube vale, vamos a esperar un segundo que nos pida el usuario y contraseña bien, aquí ya eh, está iniciado pero en dado caso que no estuviera iniciado, vamos a cerrarlo por acá, un segundito vamos a ver vamos a acercarlo para alcanzar a, a cerrar nuestra cuenta bien como les comento, vamos a irnos a la dirección IP de nuestro controlador y vamos a esperar. Eh, esto lo estoy haciendo por medio del celular, ¿vale? Entonces aquí nos está pidiendo el usuario y contraseña. Eh, vamos a poner nuestro correo electrónico como nosotros nos hayamos registrado y la, hemos, la, la hayamos puesto. Una vez ingresados los datos, pues vamos a entrar a nuestro controlador para poder hacer configuraciones, visualizaciones, etcétera. Vale, entonces ahí ahí está. Vamos a esperar un poquito más. En este caso, pues aquí lo estamos haciendo por medio del celular. Vale, eh, podemos entrar al, a los sitios. Vamos a ver ahí en redes, redes. Ahí está. Y bueno, pues ahí está, estamos accesando a los a la configuración de de nuestro eh, OC200, ¿vale? Dependiendo, ahora sí que la señal que tengamos, según la velocidad que tengamos, pues vamos a estar navegando, ¿no? Dentro de nuestro sistema OC200. Pero yo recomiendo que sea directamente con eh, una PC para que se haga más cómodo y bueno. Bien, ahora vamos a irnos, vamos a salirnos de esta y vamos a irnos a nuestro eh, nuestro laptop para que ustedes vean que también se puede hacer lo mismo. Entonces, un segundo. Bien, pues nuevamente ya estamos aquí. Vamos a ingresar por medio de, la, de un navegador en internet. Eh, por ejemplo, ahí nuestro amigo, continuando con la pregunta, con la duda que tiene. Eh, antes de entrar, por ejemplo, al, estamos aquí en Omada Cloud eh, en la nube. Como podemos observar, aquí tiene una dirección IP de nuestro controlador. Entonces, este, esta dirección IP, si no, si no queremos entrar por medio de, de, de, de, de, ahora sí que de este software, bueno, pues esto estamos dentro del, eh, la, de la página del Omada Cloud en la nube. Si nosotros queremos entrar localmente, esto es, en cualquier lugar de que estemos, no, que, sea, que no sea local, podemos entrar al controlador con directamente la página de MadaCloud Cloud Teppelin. ¿vale? Pero ahora, si nosotros queremos entrar localmente a nuestra red por medio de una dirección IP que tiene nuestro controlador, pues vamos a teclear... La dirección IP, en este caso, yo la, la voy a pegar. Vamos a teclear la dirección IP de nuestro controlador. Esto puede variar. Cada controlador adopta una IP diferente dependiendo de la red donde vaya a estar conectado. Y, bueno, pues en mi caso es esta, ¿no? A ustedes le va a parecer diferente. Entonces, tecleamos la dirección IP localmente y le damos en eh, Enter, ¿no? Y nos va a eh, redirigir a la siguiente página, ustedes les va a aparecer tal vez diferente, en este caso yo tengo un antivirus que lo detecta, bueno es una página no segura tal vez, pero pues sabemos que es un controlador que estamos ingresando y bueno vamos a dar aquí donde dice mostrar detalles y aquí donde dice eh, más abajo pues aparece nuevamente la dirección IP de nuestro controlador eh, más abajo dice deseo continuar, Vale entonces vamos a darle en continuar le damos en sí aquí y esperamos que eh, pues nos aparezca la, la pantalla ¿no? de, de, ahora sí que de inicio de sesión localmente. Estamos entrando localmente con nuestra dirección IP a nuestro controlador. En este caso voy a poner el usuario y contraseña de nuestro, nuestro inicio de sesión. Pues, ¿de y bueno, en mi caso es este, ¿no? Entonces, vamos a dar e iniciar. Y bueno, pues ya estamos dentro de nuestro dispositivo OC200, de nuestro controlador localmente con nuestra dirección IP. Aquí está. Localmente estamos ingresando con nuestra dirección IP, pero también lo podemos hacer por medio del cloud. Aquí está. ¿Sale? Es lo mismo, nada más es de diferente forma. Y bueno, pues aquí ya estamos en nuestro eh, OC200, ¿vale? Entonces, por ahí, amigo de Venezuela, si me está escuchando o si está viendo este video, pues es esta forma, eh, son las dos formas de poder ingresar, ¿no? Como dices tú. Una es por medio de la nube, de cualquier parte que entres, ya sea local o eh, externamente, desde otra parte. Y con la, dire con la dirección IP, pues podemos entrar localmente a nuestra configuración de los C200 también, ¿vale? Va a depender, cada situación es diferente, cada lugar es diferente, tu dispositivo C200 va a adoptar una dirección IP diferente, pero todo eh, está dentro de cuando tú ya lo tienes eh, activado en la nube, te aparece qué dirección IP toma tu controlador, ¿vale? Entonces, mis queridos amigos, eh, espero que este video les sirva a mi amigo de Venezuela. Si tiene otra, alguna otra duda, pues estamos a la orden. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.